Hermoso vestidito para niña de 18 a 24 meses. Espero que le guste. Aquí le dejamos el patrón con sus medidas. Si las plasma en una hoja de papel le quedará igualito. Vamos a cortar el tul de la falda. Enderezamos la tela y cortamos. Las medidas están en el patrón. Ahora vamos a enderezar la tela y cortar la de la falda. Así nos queda de hermoso y arruchamos. Ahora vamos a cortar poco a poco la pechera con las medidas que tenemos en el patrón. Esta es la parte trasera que es más corta y la parte delantera le vamos a agregar los 3 centímetros que se muestran en el patrón para colocarle los botones. Ahora cortamos los tirantes, en el patrón se muestra las medidas. Cortamos cuatro tirantes. Listo, así nos queda. este es el refuerzo de la parte delantera, la parte trasera el refuerzo de cada una de ellas y los tirantes, vamos a comenzar a realizar los tirantes con su turn la medida de tool también se encuentra en el patrón doblamos para poder enderezarlo bien y cortarlo esto es para las dos tirantes de la manga listo así nos queda muy fácil de realizar Listo, los dos tirantes, estos van para la parte de adentro. Ahora lo vamos a colocar en la pechera, de esta manera, en cada esquinita y luego le colocamos el refuerzo arriba. Pasamos costura y a verlo en toda la orillita. Listo, así nos queda el refuerzo de la parte delantera parte trasera y los unimos en la pecherita la parte de atrás, esta es la parte de atrás y esta es la parte de delante. Con su doblez planchamos y nos queda así. Muy fácil. Ahora vamos a colocar el resto de la manga con un tul y pequeño ruche. La manga está cortada con su medida en el patrón. Pasamos costura. Y vamos arruchando poco a poco de esta manera. Listo, así nos queda esta preciosa manga. Ahora vamos a cerrarla pasando costura a los laterales. Así nos queda y le pasamos una vez overlock. Ahora en esta parte de la manga vamos a hacer un pequeño jarruche con una elástica. En el patrón también se muestra las medidas de la elástica. Es la más finita y de 19, 20 centímetros cada una la colocamos de esta manera desde la sisa hasta todo alrededor y así nos queda, muy linda ahora vamos a hacer los ojales y colocarlos los botones aquí en esta parte van los ojales pero antes vamos a terminar la falda vamos a pasarle costura a los laterales en esta parte y en esta parte le pasamos costura y yo verlo en la parte de arriba también para luego arruchar listo ya le pasamos costura o verlo todo alrededor con su redito para tenerla ya lista ahora en esta parte todo alrededor vamos a pasar costura para arrucharlo vamos arruchando poco a poco el tamaño de la pechera listo, ahora vamos a colocar el tul, volteamos en la parte de, delantera, a la parte de, al derecho y vamos a arruchar todo el En el patrón está las medidas del tul, colocamos el tul de esta manera y pasamos costura, luego que le pasamos costura todo alrededor vamos arruchando poco a poco lo pegamos a la falda así, poco a poco todo alrededor, así nos queda, hermosa, ahora vamos a colocar la pechera de esta manera, volteamos, buscamos las esquinas, ambas esquinas y pasamos costura, vamos a colocar un alfiler en esta parte para sujetar y así de esta manera vamos pasando costura recta todo alrededor y luego le pasamos overlock para terminarlo listo, así nos queda hermoso vestido un costurillo overlock ahora vamos a pegar los botones así nos queda con el tool ya pegado a la falda vamos a hacer los ojales y los botones muy lindos estos botones y también en la parte de la cintura vamos a colocar una pequeña elástica doblamos y pegamos la elástica la elástica la podemos coser hacer un pequeño nudo de esta forma hacemos un nudo, igual no se va a soltar y la colocamos así con mucho cuidadito a todo alrededor pasamos costurilla, así nos queda este precioso vestido con su costura Elástica en la cintura para que pueda ajustar a la niña con sus botones, las mangas, la falda con su tul. Precioso, muy fácil de realizar. Espero que les guste este hermoso proyecto y lo puedan hacer. coméntenos si les gustó.